Listo, listo, ok Hola gente, espero que se encuentren muy bien, yo soy Javier Ríos Esto ya estuvo, ya estuvo bueno de que no se suscriban hijos de su... <coughs> Casi meo. El día de antier se supone que ya se acabó el cuatrimestre Y pues ya íbamos a estar descansando en nuestras casitas por esta semana Semana, semana y media Pero antier como a las 9 de la mañana nos llegó un mensaje Eh chicos, tienen que venir a firmar sus calificaciones Y yo así que. No manches, y yo sé que las maestras que si hubiera sido De ellas, este, no, no íbamos Y las firmábamos cuando estuvieramos allá, pero pues Como eran los últimos exámenes, pues no había nada más Que hacer, güey, bueno, resulta que con unos compas Que de vernos ahí en la central de autobuses como a las once y media Más o menos, yo me bañé, me arreglé Y todo el pedo para ir a recibir mis calificaciones Bro, reprobado, el chiste de que Salí de mi casa como a las once y diez, güey A medio camino me tuve que Ir corriendo por tres pinches cuadras Para alcanzar mi camión, bro, porque pues No, mi, no, ¿cómo iba a ir a la pinche pues así, bro, me tocó correr Tres perras cuadradas. yo ya iba bien Cansadísimo, güey, te lo juro Te lo juro de dios ella me dolían las pinches patas, bro Y las sentaba bien pesadas las Estaba esperando el momento en el que me fallara y cayera de hocico, bro Porque la neta, ya, ya, ya me senté a morir, bro Ya llegamos a la universidad Porque, pues, sí, la universidad está bien lejos Por eso nos tocó irnos en camión Y recibimos nuestras calificaciones, bro Pues ya, nos regresamos, era todo, todo lo que íbamos y ya. Te lo juro, güey, ese día ese día Me agarró una calentura, güey De esas no mames Yo creo que era de tanto que no iba a hacer ejercicio, güey Te lo juro, y yo me senté a morir Estaba así con... Hasta el día de hoy Pero bueno El día de hoy vamos a hacer Un proyector Totalmente sin lupa Sin nada que parezca lupa Así tal cual Solamente vamos a ocupar Una caja Y un soporte para celular Si no sabes Cómo hacer el soporte para celular Aquí arriba O acá No sé dónde esté La pinche miniatura Para que vayas a ver El video Literal Nada más te dura Como 30 segundos Y ya güey. Y ya, ya, ya eres un profesional Haciendo eh, soportes para celular Lo primero que vamos a hacer Es agarrar nuestra caja Y lo vamos a hacer Así como líneas En diagonal Así de esquina a esquina Para encontrar el centro de la caja, ya que lo hayamos encontrado le vamos a hacer un agujerito, ustedes lo pueden hacer con un palillo o con una aguja entre más chiquito el agujero muchísimo mejor yo en este caso para que entrara más luz y se viera un poquito más claro le hice un agujero un poquito más más grande bro ojo yo lo hice con mi computable así que pues por eso lo hice en el centro en el caso de ustedes, lo, le hacen un agujerito de tal forma que quede a una altura más o menos en medio de su celular a, Así se lo hacen en la caja Ya lo único que bastaría es hacer nuestro eh, soporte para celular casero Se lo ponemos, le ponemos el celular obviamente y lo ponemos adentro de nuestra caja Con la pantalla del celular viendo hacia donde está nuestro agujero bro <ríe> Eso no muy mal bro Al agujero de la caja bro Y pues ya estará todo listo literal, nada más eso sí suban el brillo de su celular a todo lo que da Entre más brilloso, mejor y ya nada más quedaría irnos a una habitación toda bien, bien oscura Te lo juro, que esté lo más oscura que puedas ¿Pero qué carajos es esto? Esto es básicamente una caja eh, con un agujero <risa> Esto es básicamente una cámara oscura, bro Y estas madres se inventaron hace un chingo, no sé cuándo El chiste es de que resulta que cuando pasa una gran cantidad de luz Una imagen a través de un agujerito muy chiquitito Este agujerito funciona como si fuera una lupa, güey de cuenta, llega la luz... Pasa por el agujerito y en el otro lado, que está todo oscuro, se refleja la imagen, pero inversa, justamente igual que una pinche lupa, güey. Eso sí, necesita estar muy, muy, muy brilloso para que eh, esta imagen se vea bien clarita, güey. Por lo general se hace así, tal cual como está así, pero eh, en vez de que la caja refleje la imagen, más bien se capta la imagen del entorno para que pase a través del hoyito. Y tú lo mires acá a través de una hoja así como blanca, le cortas esta madre acá atrás y pues ya. Ahí lo miras como si fuera una. Pues ahí, ahí, ahí ves todo el ambiente de atrás, güey. Esta madre se es usaba para calcar este. ¿Cómo se llama? Paisajes, güey. Así bien chidos. Les decía, esta madre. La vamos a usar con un proyector, güey Ya nada más queda probarla La luz que emite esta madre es muy pequeña Y por eso solamente se puede ver en una oscuridad muy, muy, muy oscura Y te lo juro, yo traté de, de, de captarlo en video Pero no pude, nada más le pude tomar una fotito Y la foto que, que logré captar se ve bien perra siniestra, bro Se ve horrible <ríe> y, y, y de hecho casi ni se ve Pero aquí está apareciendo en pantalla lo que estás viendo es una troll face Pero con la oscuridad y esta cosa Se ve bien siniestra, güey, no mames Te lo juro, yo yo estaba viendo la, la, la imagen Le subí el brillo para que se viera mejor Y dije, no mames, la niña del aro Güey, se miraba así horrible Como uno de los espantos que salen en YouTube Así, güey Pero bueno, inténtelo, güey Se los juro, funciona No tengo evidencias, pero tampoco tengo dudas Ya lo, ya lo calé yo, güey Y pues, y pues nada, bro Nada más cálalo Y pues nos vemos en el próximo video un beso hasta allá abajo.